Bueno, vamos a hablar de una de las parejas del Mundial, porque sí. eh, se trata de Tini Stoessel y también de Rodrigo de Paul, ¿no? El motorcito. El motorcito. Bueno, llegaron eh, a Madrid, en la ciudad donde él está jugando... La verdad es que los fanáticos eh, se sacaron fotografías cuando los vieron llegar Un caluro, una calurosa bienvenida le dieron ahí los podemos ver, ellos intentaron camuflarse eh, a través de su vestuario, pero bueno, la verdad es que no lo lograron, eh, allí en el club, en el Atlético de Madrid que es dirigido por el Cholo Simeone, eh, van a ser muy bien recibidos en la previa del primer partido, porque también hay otros campeones mundiales, como Nahuel Molina y Ángel Correa, que van a ser agasajados ...por el club cuando eh, comience ahora la nueva temporada. Pero la verdad es que si hablamos de la pareja en sí, ahí estamos viendo eh, cómo se sacaban fotografías con eh, los fanáticos sí. o sea, de ambos. Ella dio un recital hace muy pocos días eh, donde la rompió y también De Paul se subió al escenario, dijo que la amaba, se declararon el amor mutuo. La verdad es que fue impresionante para quienes asistieron. Ah, sí. Fue el show. De Paul ha abierto una grieta. Bueno, qué tema, ¿no? Porque eh, Camila Holmes, es decir, la ex de, sí. de Paul... Se enojó con Tini, habló por todos los medios se nacionales, se han bloqueado. Ella dice que Tini la bloqueó a ella claro. y sí. que y no la deja dice, bien parada. Claro, dijo. claro. Dice, sí, sí, me bloqueó, pero estoy segura que la conversación por la cual me bloqueó no la va a mostrar porque no le conviene. Se enterraría sola, dice Camila Holmes. Y por eso dice, ¿Qué ¿qué le habrá mal dicho, parada. ¿Qué le habrá dicho Tini? Yo hablando ¿qué le habrá de la dicho? parte futbolística, dejando por un minuto el espectáculo, <ríe> va a ser un año complicado para De Paul. Sí, por por lo que le pide el Cholo Simeone ¿Qué le pide? Ah, las dos <risa> Las dos te preguntamos ¿Qué, ¿qué? ¿Qué más? Igual que en la selección en el Atlético Madrid ¿Y que no ¿Y lo hace? ¿No, no podría? No, no ha rendido lo mismo Pagó fortuna el Atlético Madrid por el Cholo, por, eh, Rodrigo Rodríguez Rodríguez de Paul. Paul Y no ha rendido como el Cholo Simeone lo espera No es el mismo Rodrigo de Paul de la selección argentina Ese motorcito que está siempre ayudando, acompañando sí. a Messi Distribuyendo el balón para todos los costados Quiere el Atlético de Madrid, por eso va a tener un desafío grande en el 2023. Bueno, ¿Mm? eh, quizás ahora está motivado lo que ha sido campeón del mundo. Lo que pasa es que bueno, ya venía a ganar la Copa América, ganó el, la finalísima contra Italia, claro, ahora campeón Copas. del mundo, habrá que ver si puede adaptar su fútbol. Lo mismo sí. que hace en la selección argentina, hacerlo allí, en Madrid. Pero también con este problema amoroso, ¿viste? O sea, con Tini, después Camila Holmes. Camila Holmes ha dejado el país, chico, después de esta discusión que ha mantenido con Tini. Eh, se fue a Uruguay, tiene compromisos laborales, pero también se ha ido a descansar y no sabe cuándo va a volver. Eh, lo cierto es que hay esa, esa pelea también. Te baja un poco, ¿no? El rendimiento, Sergio. Yo creo se que. Se creo se que, puede que porque además, digo, esta, esta pelea se traslada a todos y cada uno de los medios donde se lo juzga como pareja, como expareja, como padre. Claro. Y el tema entra de los chicos todo. en el medio. Sí, Que sí, eso sí. es lo más importante. Al margen de lo que dice la ex mujer y lo que dice la novia actual. Los chicos y los menores que están pero en Pero también viven de lo mediático, hay que decir lo que es. O sea, ellos también... Eh, pero Camila... No sé si de Paul necesita esto. De Paul no, pero... Y Tini ta, quizás tampoco, pero también suma un Camila poco. dijo, creo que ella lo quiere alejar un poquito de los chicos, en, en parte de algún ¿Será posteo. ¿Será? Parece no, que el conflicto no sé. viene por ahí. Mm. Parece que la cosa Igual viene por ahí Es complejo, vieron que las relaciones A ver, son no lo complejas. criticaron a deport Porque primero fue a, ver a Tini y, sí. y la, la hija se quedó con un regalito Esperándolo, dicen Ay, eh, Le había pedido las medias de Messi a Papá Noel, la, la nena. Habrá que ver si. Las medias de, de medias Messi. De Messi. <ríe> las medias de Messi. Las <ríe> medias de Messi. Bueno, esto pasaba con. Tenés Deportini. que remarla. Eh, sí, este, la verdad que los tres, eh, complicado. Ahora, Camila Holmes también, yo me apartaría un poco ver, de lo al, que generan los le medios. Le pasó al hijo de Cristiano Ronaldo. El ídolo del hijo de Cristiano Ronaldo era Messi. En una de las entregas del Balón de Oro. Cristiano le dice al hijo, ahí está Messi, anda a saludarlo, finalmente viene Messi. Sí. Lo tenía como ídolo, a ver, Messi es Messi por eso es lo que claro. representa para muchos chicos.